Vecinos son ustedes, se trata de una caída en el servicio de BBVA desde aproximadamente las 3 de la tarde y a través de Twitter la compañía habla de unas intermitencias Aquí podemos ver su comunicado Aviso importante, BBVA informa a todos sus usuarios que están presentando intermitencias en estos servicios estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes y vamos a ver cuál es el tamaño de la caída de, de los servicios del banco aquí en Down Detector podemos ver pues más o menos las zonas del país donde se presentan y es pues prácticamente todas las ciudades importantes Mérida Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, el centro del país y en Quintana Roo también, en Cancún, Playa del Carmen Y el resto de ciudades tienen algunas intermitencias Pero aquí, pues las más fuertes son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara Así es que no eres tú, se trata de una caída en los servicios de BBVA Cuéntanos en los comentarios cómo te va